Bueno, acá se le cayó, boludo, medio no equipo o sea, Ahí capaz que tendrían que poner alguna cosa Puede decir Ok, uno es un Rage Quit y si la ponemos El otro, bueno, se la ponemos igual porque se cayeron Pero el resto, decir bueno, gente, Lola Algo pasó Y a lo que se le cayó, jodanse, muchachos Suspendidos es...